Bueno, en la bulla del día, señores, ha pasado muchos sucesos eh, de manera lamentable que es asesinatos de mujeres y eso no solamente está pasando aquí en República Dominicana, en Puerto Rico está pasando eso, eh, se está aumentando mucho la tasa de feminicidios y hay cosas que uno lo ve y dice, no podemos estar de acuerdo con algunas cosas que a veces se promueven de manera errónea. Yo creo y siempre he entendido que la violencia debe promover, la violencia no se puede promover de ninguno de los dos aspectos ni en el aspecto de la mujer ni en el aspecto del hombre pasa que José Luz es eh, un tipo brillante un tipo que ha estudiado mucho lo que es el feminicidio que muchos no le hacen caso y entienden que lo que está diciendo José Laluz eh, no tiene eh, justificación pero hay cosas que uno debe analizar Santiago Matías eh, invitó en su programa a un joven que tenía una novia, una novia, una, una relación tóxica entre ellos dos. Y esa pareja, ese joven que usted ve ahí, yo vi la entrevista completa. Cuando vi la entrevista me estoy percatando del que el joven, en la posición del, de las víctimas de feminicidio, siempre es la mujer. Y José Laluz decía, basado en lo que decía José Laluz, por cierto, que si la mujer paga su cuenta, el hombre no la maltrata. ¿Verdad? Vamos a, a, a recordarnos de eso que dijo José Luz. En este caso, ese joven que usted ve ahí, la novia era que le pagaba todo. Le daba dinero, le daba 5 mil y 10 mil pesos cada sí. vez que se veían. Ellos fueron una, una pareja que no sé sí, si estuviste en una escalera donde ella va y le vuela encima, delante de la mujer de él. Santiago Matías invita al joven. Cuando invita al joven, el tipo cuenta que ella lo mantenía, que ella. Que ella era, tú sabes, que no era una pareja formal, sino que ellos se encontraban en cuando en vez. Ok, pues bien, entonces, pasa que la joven, yo me daba cuenta de la manera que Jessica y los muchachos hablaban con él y lo justificaban. Pero, ¿qué pasa? En la violencia que ella le aplicaba a él. ¿Sabes por qué yo me molesté por con Jessica? Con Jessica. Porque si hubiera sido un caso viceversa del hombre a ella, dicen que no hay nada que justifique la, la agresión. Pero como en este caso ella lo mantenía a él y en este caso él se buscó otra pareja, hay una justificación. Y yo lo cogí con pinzas este tema porque veía en la forma que trataban de decirle que Jessica como mujer trataba de decirle a él si él tenía algún grado de culpa, a pesar de todas las denuncias que él había puesto y la manera en que ella llamó, se notaba que estaba mintiendo. Se notaba totalmente y que el joven ha denunciado varias veces violencia contra él. Entonces yo sigo pensando, de esa forma vamos a solucionar el problema de género. De esa forma vamos a solucionar el problema la, contra la mujer. ¿Por qué? Porque miren cómo Jessica... Yo quiero que ustedes analicen ese, yo no, yo no sé si puedo poner ese cortecito, pero miren, miren cómo Jessica le dice, pero que tú le recibía dinero a él. Entonces, analiza a Jessica si eso fuera a la inversa y, y el doctor hubiera dicho, pero tú estás recibiendo golpe porque él te, él te, él te paga. Yo te he puesto un millón a uno un millón a uno, que Jessica había dicho, no, doctor, porque tú dices eso? Eso no es justificable darle a una mujer. Pues lo mismo estoy mirando en este momento. En el momento que estaba buscando la, la forma de que porque ella le daba dinero a él, le da golpe. Lo mismo que pasó en un caso de un señor que estaba trabajando y se ha hecho vida en las redes sociales, que, que supuestamente porque la mujer me dice neto que está viva. Eso fue lo que leí. No Exacto. Puedo... Y vi a Watson que hizo algunas expresiones y, y está bien. No se puede justificar y matar a nadie. Exacto. Pues no se puede justificar en ambos lados. Ni aunque él le diera dinero, ni aunque ella le diera dinero, la violencia no se justifica. Y eso yo lo vi mal. Entonces, si tú le sigues creando ese mismo chit, aunque sea de hombre, estás, no estás ayudando a la mujer. ¿Por qué? Porque tú estás diciéndole inconscientemente que porque ella le daba dinero a él, ella tenía todo el derecho de agredirlo. Y no es así. No es así. Y yo creo que ahí Jessica puso un huevo. Un huevo de dinosaurio puso Jessica ahí. Para mí. Porque está diciéndole, está que está dejando un mensaje. Ah, porque ella le daba dinero a él, ella puede agredirlo. Ah, entonces, él, y que le pida disculpas, pero le disculpa porque él tiene que pedirle disculpas. Porque cuántas veces, yo no he visto casos, que la mujer deja al tipo por otro, y ahí dejaron, terminaron ahí, y nadie, nadie le dice al hombre, pide disculpas. Nadie dice, pide disculpas. Nadie dice que pida disculpas. No, ese es otro caso. Nadie le dice a la mujer: Mujer, pide disculpas. ¿Cuántas mujeres aquí no han dejado otro hombre, le han pegado cuerno y de todo? Y nadie le va a decir a ella: Pídele disculpas al hombre por lo que hizo. ¿Tú sabes esto? Sí. Hay mujeres que. Y a ellos sí, le, a la mujer, al hombre sí tiene que pedirle disculpas. Si el hombre le pega cuerno, ah, tiene que pedirle disculpas. No, porque no lo podía dejar. No, no, no lo podía. Tiene que pedirle disculpas. Mentira. No es, es que eso es violencia como quiera. Eso es violencia de las dos partes. ¿Cierto? Claro, claro, es así. Yo secundo lo que tú dices en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque la mujer piensa que todo, todo la culpa es del hombre. Mira, hay situaciones que hay hombres muy sano sano que la mujer se aprovecha Ah, no, que él no va a hacer nada que él, señores, es hasta un día, hasta un día que ese hombre se vuelva loco, no justifico eh, ni violencia ni muerte, pero si usted no quiere estar con esa persona, si usted no quiere hablando eh, en base a la mujer, si, la, si usted no quiere ese hombre, usted habla con él. Usted se acerca y habla con él. Yo no lo, yo vea, yo no puedo estar con usted porque yo tengo a fulano. Pero hay mujeres que están con más hombres haciéndole lo malo y no quieren dejar a, a, a, a, al de la casa. ¿Tú entiendes? Y siguen y siguen y siguen hasta que pasa la situación. Porque el video del muchacho, uh -huh. el video del muchacho dice, fue con fulano el de la cañá. Sí. Tanta bula y un problema. Entonces, problemas, otros problemas como económico entonces, que agobian a la gente. Y si tú ahí quieres quitarlo, entonces, ¿por qué con el, el lado de, del hombre cuando recibe la violencia tú ahí lo quieres justificar? Nah, ese es el problema. Ese es el problema que tenemos aquí en este país. No y Yo he visto personas que le han pedido disculpas. En medio de comunicación. El hombre ha sentido de agresión, eh, ha agredido y eso ha pedido disculpas. No, no. Vamos a buscarle la forma, la solución para agredirlo. Entonces, yo creo que Jessica puso un huevo en el sentido de que si tú me das la justificación, porque eso es lo que yo entiendo, si tú me das la justificación de decirle a él en cámara, sí, mi amor, pero ella te agredió porque ella te daba dinero. Y tú decidiste ya cortar con ella porque tú recibías ya dinero. Entonces yo le digo, Jessica, pero es lo mismo que tú como mujer defiendes que una mujer no tiene que dejarse agredir de nadie por dinero. Es lo mismo, él no tiene que dejarse agredir de nadie porque le den dinero. Pues lo mismo. Entonces yo estoy diciendo, para mí es un huevo lo que puso Jessica ahí, claro, porque ella claro. está justificando la violencia en el caso del hombre. Entonces si en el caso de la mujer no la vamos, la vamos a justificar de esa misma forma, porque nosotros estamos criticando que no se puede justificar la violencia. Estamos, perdón estamos explicando no se puede justificar la violencia no importa si el tipo te daba dinero si el tipo eh, si el, si tú fuiste infiel si no no no la estamos justificando de ninguna forma pero tampoco de un de un lado y del otro lado eh, muy nítido o sea, la, la, o sea, tienes así. que utilizar por eso que la igualdad de género es esa igualdad de género o sea de un lado tiene que ser de la misma forma del otro eso es igualdad de género. Aunque como dice José Lalu, las mujeres y los hombres somos igual, eh, no somos iguales. Lo que nos iguala es el derecho. Es el derecho. Y tenemos que tener eso en cuenta. Claro, claro. Esto sí. Flow, vámonos con el top 10. primer diez. día. Con, con el, el top 10. Ay, ay, ay, ay, las 10 ay, ay, canciones ay, ay. Ojalá, más relevantes. Ojalá no traiga problemas. Dios quiera. No, cualquier cosa, Luis. Luis. ¿Cuántos brillos tienes? Por dice, favor, Luis. atención. Que aquí en Telenor estamos en Navidad. Y tengo brillo, a mi esposa, por favor, nada raro, ¿eh? nada raro. No, no, tú tienes suerte blanco, yo tengo suerte negro. Yo tengo brillo. Se apaga la luz y yo brillo ahí la calle entera. Yo no necesito faroles. ¿eh? El arbolito ah, de Ale, por favor, enfóquenlo para que vean no? que esos brillos vienen de ese arbolito. ¿Eh? ese brillo viene de ese arbolito. Miren, miren, miren, la... no, es que está muy brilloso, neto. Bueno, ahí está, está bañado eso. No, está, ahí, ahí, ya. Véalo, Tengo otro. allá, el arbolito. Tenemos visita hoy, hoy nos visita a nosotros eh, hoy, hoy eh. tenemos una cara de visita. Míralo ahí, el, Míralo el ahí. arbolito, gracias. Y ahí le tiró arriba gracias. para el arbolito. Míralo el arbolito, eh, miren el arbolito ahí, por favor. Al que sí se le tiró arriba al arbolito. Para que fue, me puse que ese brillo del arbolito, eh, que no, neto, pues tú tienes